Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa. Enseña mi conciencia Me ha tocado Me ha tocado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 Me enseña mi conciencia Bendeciré a Jehová que me aconseja Aún en las noches Enseña mi conciencia Me ha tocado Me ha tocado Tocado el Señor, me ha tocado, sí, me ha tocado, aún en las noches, me ha tocado el Señor, me ha tocado, me ha tocado. Me ha tocado, aún en las noches, Él me ha tocado el Señor. Uh, Jesús, Jesús. salvación